Andrés Manuel no está feliz, feliz, feliz. Está muy molesto. La sucesión presidencial ya comenzó el 7 de junio y teme la infoxificación. Cuando el PRI perdió por primera vez el poder, no fue algo que inició precisamente en el 2000. Sino en 1997 cuando perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados Y se eligió también por primera vez al jefe de gobierno de la Ciudad de México Y este fue para la izquierda La Ciudad de México tradicionalmente es un pulsador de lo que pasará en el país Por eso Andrés Manuel no está feliz, feliz, feliz Pero ¿Cuáles fueron los motivos por los que Morena perdió la Ciudad de México? El movimiento feminista les pegó durísimo Imagínese usted según los datos, muchísimas mujeres votaron por el PAN. Un momento, las feministas votando por el PAN. El problema es que les dolió todavía más el desdén, las manifestaciones reprimidas, los gases lacrimógenos volando por el Zócalo y encima esa necesidad de querer dejar a Salgado Macedonio en Guerrero como gobernador. Otro motivo fue el COVID. Y es que los muertos no se olvidan. La Ciudad de México ha sido uno de los lugares más golpeados por la pandemia y la cancelación de las conferencias vespertinas de López-Cartel justo después de la elección clarifica ese sentimiento de molestia, ya no servían Otra cosa que simbró a la Ciudad de México fue el colapso de la línea 12 del metro, la famosa línea dorada y es que aunque las alcaldías aledañas al colapso las haya ganado Morena eso no quiere decir que la ciudadanía en su conjunto no se haya involucrado el colapso de la línea 12 marcará un antes y un después en la izquierda del país. Por último, el exceso de confianza. Pensaron que la marca por sí sola iba a ganar todo. Es cierto que Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum son marcas muy importantes, pero no pudieron hacerlo todo por sí solos. ¿Estamos en la antesala de la infoxificación, Tal vez no, porque también es cierto que la paliza de Morena en el resto del país fue soberbia. Morena le ganó, arrastró la oposición y solamente le faltó patearla y escupirla en el piso. Pero lo que sucedió en la Ciudad de México es suficiente para que Andrés Manuel no esté feliz, feliz, feliz. Está molesto, está encabronado, porque sabe que puede pasarle lo que le pasó al PRI. Sabe que se le puede venir encima la infoxificación. Si te gustó este video dale like. Comparte, coméntanos qué te pareció, suscríbete activando la campanilla. Hasta la próxima.